Pues bien, les queremos compartir cómo está llegando en estos momentos el avión presidencial, aproximadamente a las 14.50 de la tarde de este 22 de julio de 2020. Está llegando al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, ahí lo pueden ver al centro, este video que nos comparte Salvador Zaragoza. Vemos cómo está llegando. En este video otra vez de Twitter Que así se cierra un capítulo En el que se estaba Se pretendía vender la vía presidencial a Estados Unidos Estuvo varios meses allá Y pues bueno, finalmente ha regresado El presidente asegura que se va A continuar con la rifa de esta vía presidencial El TP-01 Y pues bueno, finalmente está llegando A las 2.49 Que está siendo registrado este video Aquí en Twitter Muchas gracias Solo queremos compartirles este hecho que es histórico porque cierra una trama de este nuevo gobierno.